¿Qué tal Perrounis? Bienvenidos a un nuevo video tutorial En este caso estaremos utilizando una aplicación que nos permitirá usar un segundo teclado como Stream Deck El link en la descripción nos llevará a una url de Fire En este caso tendremos la capacidad de descargar un archivo zip Podemos ver el botón de download en azul Le damos guardar Este archivo zip luego deberemos extraer en mi caso lo voy a extraer en el disco C este pack Stream Deck incluye un editable en Photoshop por si quieren hacer eh, unas teclas e imprimirlas en una hoja para pegarlas en su teclado vamos a buscar el programa HID Macros vamos a darle clic derecho Propiedades iremos a la sección de compatibilidad ejecutar como administrador una vez hecho esto abriremos el programa el mismo ya les dejé configurado diferentes parámetros como escenas como silenciar el micrófono silenciar el audio de escritorio etcétera lo único que deben hacer es darle a device escanear este, este teclado que ustedes están colocando como segundo teclado en device apretar la tecla que necesitan y en scan hacen lo mismo para que estén los mismos números correspondientes les recomiendo en la sección de nombre cambiarle el nombre por el mismo que les figura en su OBS por ejemplo si en la escena 1 de su OBS le pusieron comienzo de stream colóquenle el mismo nombre en el hdi macros de esta manera tendrán todo bien identificado y no habrá errores para corroborar que esté todo en condiciones tienen un botón verde, una, un, un icono verde que les aparece como confirmación de que está todo correctamente configurado en este caso Estoy dándole a Compile, que es la sección de darle OK y Save Configuration Salvar Configuración Este programa sí o sí necesita estar abierto para que funcione Lo pueden minimizar y dejarlo de esa manera En este caso si les aparece en rojo el nombre Porque el programa le está indicando que tienen que volver a escribir Volvemos a escribir en este caso estoy colocando el mismo nombre que me figura en OBS como les dije anteriormente le damos Sky scan apretamos la tecla que queremos configurar y le damos OK esto se puede hacer con todas las escenas y todo lo que está ahí justamente ya configurado como pueden ver el programa tiene una interfaz y es muy sencillo de utilizar Por más que la PC no sea de altos recursos En este caso nos iremos al OBS a escanear y a configurar los atajos O mejor dicho, teclas Vamos a Ajustes Atajos Y buscamos por ejemplo fullcam o sea el mismo nombre o star stream en este caso estoy buscando star stream como pueden ver también les coloqué el número de tecla que yo debo apretar físicamente si está bien configurado el programa les debe aparecer en vez del número de teclado un F15, F14, etcétera vamos a corroborar que sea la misma tecla en el programa como pueden ver coincide con lo que hemos colocado, el mismo nombre, mismos números y esto hay que hacerlo con todo lo que queramos configurar la verdad es que como les comentaba es un programa muy sencillo de utilizar además ya se lo dejé prácticamente editado Solo les resta por cambiar el nombre si tienen alguna duda del programa si tienen algún problema déjenmelo en los comentarios que les estaré ayudando mis redes sociales también son mensajes directos en los cuales estaré respondiendo también estoy en trovo.live barra KB198 todos los días 9 de la noche de Argentina Algunos se estarán preguntando Por qué estoy grabando La voz en off Les cuento que Estuve grabando el, el video Completamente Y no sé por qué mi computadora Decidió bajarme el volumen del micrófono Así que me quedé Con el archivo del video Y estoy grabando en off Les pido mil disculpas Paso a mostrarles un mini video de cómo queda configurado el segundo teclado Espero hayan disfrutado el video Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima Bien, como pueden ver tengo mi teclado principal El cual escribo y juego El que utilizo habitualmente Y un segundo teclado que ahora se los muestro Este teclado me vino con mi gabinete como regalo, podrán ver que es uno común, sencillo que la verdad que me ha salvado varias veces y lo que yo utilizo para cambiar de escena son las teclas numerales como si fuese un Stream Deck comprado en la tienda de gato, ¿no? ahí pueden ver que apreté la tecla que configure, el número 7, para cambiar de escena funciona perfectamente, sin gastar mucho dinero con lo que tenemos en casa la verdad simplemente es un programa que nos ayuda muchísimo a toda la gente que somos este streamer pequeños que recién empiezan y bueno estos pequeños trucos nos sirven bastante en este caso como pueden ver es un teclado sencillo para más Videos así, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, así no se pierde ningún video Les mando un fuerte abrazo y les dejo mis redes sociales en la descripción Espero me sigan, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima